Vamos a platicar un poquito de lo que es la disfagia orofaringea, que creo que es un tema pues, poco abordado en todas las especialidades, incluyendo eh, la de otorrino. Y nos vamos a enfocar un poquito en lo que es el diagnóstico, lo que es el tratamiento y el abordaje, pues eh, es otro tema aparte pero básicamente, solo para recordarnos, hay dos tipos de disfagia. La disfagia orofaringea, que es la que involucra un problema para tragar desde los labios hasta el esfínter esofágico superior y la disfagia esofágica, eh, que es del esfínter esofágico superior hasta el estómago, ¿verdad? Eh, la disfagia esofágica se encargan más los gastroenterólogos y la disfagia orofaringia, que es 80 veces más frecuente que la esofágica, pues es la que vemos eh, en parte los otorrinolaringólogos y muchas otras especialidades, ¿verdad? Ahí es donde entra otra vez el concepto de trabajo en equipo, ¿verdad? No solo es una especialidad que se encarga de esto. Eh, para hacer el diagnóstico, pues básicamente hay dos eh, estudios que podemos hacer. Uno es una videofluoroscopía de dilución, eh, Que es haciendo, pues, un trago de vario ¿verdad?, que no se le dice así, pero y tomar un video, ¿verdad?, con rayos X sobre dónde pasa el medio de contraste. Y la otra manera es hacer una eh, evaluación endoscópica de la deglución que como nosotros como otorrinolaringólogos, pues es, nos es más fácil porque tenemos el equipo en la clínica y no nos tenemos que mover y, el, y es un procedimiento pues, que no requiere de, de mayor eh, complicación, ¿verdad?, entonces, ¿qué necesitamos? Pues un endoscopio flexible, una fuente de luz y un sistema de grabación, idealmente, porque la dilución es algo muy rápido y si lo podemos grabar para poderlo reevaluar, pues esto es de mucha utilidad. Y utilizamos pues eh, material básico, vasos, agua, jeringas para medir y un espesante, ¿verdad? Que hay diferentes tipos de espesante, pero es para poder llegar eh, las consistencias del agua a diferentes eh, tipos de viscosidad. ¿Verdad? Ese, ese, ese es un ejemplo de lo que tenemos ahí. Esto es lo que nosotros utilizamos en la clínica, ¿verdad? Y ¿quién hace este tipo de estudio? ¿Verdad? Pues pueden ser otorrinolaringólogos, foniatras, ¿verdad? Que eso es una invitación aquí. Todo el mundo pues solo conoce las especialidades básicas de la medicina, pediatría, ginecología, no sé qué, pero la foniatría, que es algo que no se puede formar uno aquí en Guatemala y no existe ni un solo foniatra en Guatemala, es algo que nos hace mucha falta, ¿verdad? Los invito a que alguien se meta a investigar qué incluye este, esta especialidad, porque es algo que nos hace mucha falta aquí en Guatemala, ¿verdad? Los patólogos del habla también, ¿verdad? Hay patólogos del habla, pero no con la formación suficiente o lo suficientemente completa para para que nos, uh, nos pueda incluir, ¿verdad?, una evaluación completa de lo que es la, la, el patólogo del habla, los logopedas también, estas tres especialidades son cosas que aquí en Guata nos hace mucha falta, ¿verdad?, intensivista, el neumólogo y alguien de rehabilitación, cualquiera de estas personas, pues potencialmente podría evaluar y tratar pacientes con disfagia. Eh, pues qué habilidades debe de tener alguien que evalúa la disfagia, ¿verdad? Saber maniobrar un endoscopio flexible, ¿verdad? Eh, saber colocarlo para tener una visión adecuada y saber interpretar, obviamente, realizar un reporte escrito y dar eh, un plan de rehabilitación y alimentación para estos pacientes. Eh, vamos a ver esto. ¿no? Entonces, vamos a hablar pues, más o menos de lo que es realizar un, un estudio de dilución. ¿verdad? Y solo para recordar la evaluación anatómica, eh, pues nosotros dividimos lo que es la nasofaringe, la orofaringe y la hipofaringe. ¿verdad? Esto es básicamente las áreas pues, y la cavidad oral, ¿verdad? que es lo que nosotros evaluamos. Y esto es una visión eh, de una foto de lo que vemos nosotros en la nariz cuando metemos un endoscopio. Pues esto sería el tabique nasal, el cornete inferior, el cornete medio. Entonces, nosotros tenemos que pasar pues, la, el endoscopio por acá hasta llegar a la parte posterior de la rinofaringe, en donde lo que vemos es la coana. Aquí la rinofaringe ya se acabó el tabique, tenemos la entrada de la trompa de eustaquio y el rodete tubárico. Pasa, seguimos pasando el endoscopio y llegamos eh, a lo que es la laringe y la hipofaringe, ¿verdad? Y entonces aquí, pues es saber identificar básicamente todas las, eh, las diferentes estructuras anatómicas, que no vamos a entrar a mucha, eh, mucho detalle de esto, pero… Aquí están lo que son las cuerdas vocales, la cuerda vocal derecha, la izquierda, la, se le llaman true vocal cords y esto es lo que las bandas se le llaman false vocal cords, porque también se puede realizar fonación con las bandas, aunque no es la manera natural de hablar, la cara laringea del epiglotis, el bordelín eh, libre del epiglotis, la base de la lengua. Eh, los senos piriformes, eh, el, el área retrocricoidea, que aquí es donde está la entrada al esófago, ¿verdad? En esta área posterior acá, eh, y, te, y el otro seno piriforme. Esto es un video de una nasofibrolaringoscopía normal. No es una evaluación de la dilución, pero solo es una evaluación anatómica, ¿verdad? Aquí está el. Quiero, el tabique, cornete inferior, vamos pasando por donde haya más espacio, tratando de producirle al paciente la menor molestia posible. Siempre colocamos un poquito de anestésico tópico para que no molesta tanto, pero molesta menos que un hisopado de COVID, eso está comprobado. Llegamos a la rinofaringe, verdad los rodetes tubáricos, evaluamos de primero la movilidad del paladar blando para ver si hay un adecuado cierre como ustedes saben, si esto no está funcionando bien, los pacientes tienden a tener una insuficiencia velopalatina, con regreso de alimento hacia la nariz o de agua. ¿verdad? Entonces, en este caso, pues hay un cierre adecuado. Seguimos bajando y empezamos a ver lo que es la base de la lengua, la epiglotis, las cuerdas vocales, ¿verdad? Eh, esto se llaman las valéculas, ¿verdad? Que son como unos espacios que están debajo de la, de la epiglotis y evaluamos pues la movilidad de las cuerdas vocales, pidiéndole al paciente que nos diga la letra I, la letra I porque usualmente nos estira las cuerdas vocales, debajo de las cuerdas vocales vemos el primer anillo traquial y el cricoides, ¿verdad? Y esto es una, pues, una endoscopía de un paciente normal. <risa> no estoy todos los que pasan por la clínica, que creo que pasan cuando están en quinto año, pues van a ver esto ahí, ¿verdad? Vamos a seguir un poquito, si me deja esto. Este es otro, otro ejemplo de una laringe normal, ¿verdad? Cuando uno fona, las cuerdas vocales se juntan y vibran y ahí sale el sonido. Y ahí logramos ver hasta el segundo, tercer anillo traquial. No todos los pacientes tienen tan buena exposición, pero este es un buen ejemplo, ¿verdad? Y vemos la tráquea hacia abajo. Y las cuerdas vocales pues con buena movilidad y sin lesiones. Vamos a seguir. Empezamos a ver un poquito, digamos, vamos a hablar un poco de las causas de disfagia orofaringia y por mucho las causas más frecuentes zonas neurológicas, ¿verdad? Pacientes con Parkinson, pacientes con esclerosis múltiple, pacientes con Alzheimer, pacientes que han tenido hemorragias cerebrales o infartos cerebrales, ¿verdad? Esas son las causas más frecuentes, pero también tenemos al paciente de la tercera edad, que solo por ser paciente de la tercera edad empieza con problemas para tragar, ¿verdad? Ya sea tanto por un problema de debilidad muscular, que van perdiendo naturalmente músculo con el tiempo, o por un problema de la coordinación del cierre de todos estos eh, músculos que tienen que coordinar muy precisamente, ¿verdad? Pero esa es la causa más frecuente, pero también vamos a hablar de otras causas, esto es una causa mecánica, pacientes que tienen eh, osteofitos cervicales posteriores, ¿verdad? Entonces, un paciente con disfagia de por sí, pues vale la pena pasarle la camarita y solo evaluar que la parte anatómica esté bien. Si la parte anatómica está bien, pues entonces ya empieza uno a buscar la parte o la causa funcional de la disfagia, ¿verdad?, pues aquí se puede ver cómo y se entiende por qué un osteofito cervical posterior puede producir dificultades para tragar, ni siquiera se ve el área retroquicoidea y este es un ejemplo pues ya posquirúrgico donde ya logramos ver toda la laringe. Eh, pues esto es más evidente, pero pacientes que tienen paladar blando o hendido, ¿verdad? Es obvio porque van a tener problemas para tragar. Estos pacientes necesitan o una reconstrucción o una placa que cierre ese defecto para que la comida no se les regrese a la nariz. Pacientes con tumores de la laringe. Eh, ¿Se acuerdan cómo eran las cuerdas vocales? Dos bandas blancas, lisas, ¿verdad? Y ahora miren estas cuerdas vocales una pérdida pues, de la estructura, una dificultad, dificultad para la movilidad. Estos pacientes, pues este en particular ya tenía incluso problemas para respirar, entonces pues, posteriormente necesitó una traqueotomía para ayudarlo a respirar y, y poderle tratar el cáncer de laringe, verdad pero estos también pueden ser causas de, de disfagia. Pueden aparecer tumores en cualquier lugar de la laringe, en las cuerdas vocales, en el área eh, de la epiglotis, en el área de la supraglotis, en cualquier lugar. Entonces, cualquier cosa de estas puede producir una obstrucción mecánica a la hora de tragar. Solo respirando, sin tragar. Solo respire. No trague ahorita. Esto me lo voy a... Hacer. Estas son evaluaciones del, de la función nur, normal de los músculos, tenemos que evaluar el, el reflejo constrictor, el que se muevan bien los faringios, no los voy, eso es un poquito más específico, no los voy a aburrir con eso y por cuestiones de tiempo, pues vamos a pasar. Este sí es un ejemplo de lo que es la insuficiencia velopalatina. Diagram, aquí it's looking at this area. Which means that on the picture the back of the throat is at the top y the soft palate is at the bottom if we look as a child speaks you can see the soft palate lifting against the throat and making good contact este es un cierre This normal. Is a normal se cierra movement completamente pattern. el esfínter here is an example of a palate that is lifting but not making contact with a large gap an example of a palate that is nearly making contact but has a consistent small gap este es otra insuficiencia un poco menor But doesn't have the force y esa es todavía más to chiquita, aunque todavía system. se ve un burbujeo, ¿verdad? Esta es una causa bastante frecuente que vemos nosotros, ¿verdad?, de disfagia. Y la causa de las parálisis unilaterales de la cuerda vocal, que pueden ser secundarias a un evento cerebral, eh, y la causa más frecuente es diatrogénica, o sea, pacientes después de operados, de, pro, de procedimientos del cuello y particularmente tiroidectomías o hemetiroidectomías, quedan con este problema. Acuérdense que el nervio recurrente el laringio pasa por el borde posterior de la tiroides, ¿verdad? Entonces, ¿por qué va a producir esto un problema para, para tragar? Porque. Cuando nosotros tragamos, las cuerdas vocales se tienen que cerrar completamente y eso nos cierra la tráquea. Pero si nosotros tenemos que una de las cuerdas no cierra bien, se nos fuga líquidos hacia el, hacia el pulmón, que es lo que ocurre en esta ah, paciente. Sí. Ustedes pueden ver, el lado izquierdo no lo puede mover. Entonces, lo que hacemos es un procedimiento de medialización de la cuerda paralizada para que la cuerda buena toque con la cuerda paralizada y se cierre ese espacio, ese gap, y que el paciente pueda hablar y comer correctamente, ¿verdad? Mejora la voz y mejora la función, eh, la función fonatoria. Eh, esto es otro ejemplo, es una parálisis bilateral de las cuerdas vocales. Esto también es un ejemplo de una paciente post-tiroidectomía total, ¿verdad?, entonces, si la laringe ni siquiera se está moviendo, pues estos pacientes también van a tener problemas. Esto es mucho más difícil de, de tratar, ¿verdad? Pero ustedes ven acá en este caso, las, o sea, las cuerdas apenas eh, no se mueven, ¿verdad? Entonces, esta paciente, para poder respirar, porque cuando nosotros respiramos, naturalmente las cuerdas se abren, necesita tener una traqueostomía para poder respirar, que es el caso de esta paciente. Esto solo es una vista de cómo vemos nosotros en pacientes que tienen traqueostomía, ¿verdad? Se pasa la cámara a través de la, de la traqueostomía, ahí podemos ver la carina, ¿verdad? No hay obstrucciones en la parte de abajo. Y si volteamos la cámara hacia la parte superior, pues podemos tener una vista de las cuerdas vocales de abajo hacia arriba, que no es algo que vemos frecuentemente, cuesta un poquito, Y es un poco largo el video, pero vamos a ver si lo logramos ver. Ahí se ven las cuerdas vocales por abajo. ¿verdad? Ok, vamos a seguir. Este es un caso de un paciente pues de la clínica que tuvo un accidente de moto con un traumatismo cráneoencefálico severo y nos lo llevaron, pues el paciente estaba casi que en un estado vegetativo y nos lo llevaron para ver si lográbamos ayudarlo a tragar por la boca y esto fue lo que vimos cuando metimos la, la cámara, ¿verdad? cuando hicimos la endoscopía. Estos son movimientos involuntarios, secundarios al daño cerebral, que son unas mioclonías severas. El paciente no controla estos movimientos, ¿verdad? El, el, el tragar involucra la coordinación de más de 25 músculos y a una precisión de milisegundos. Entonces, alguien, por ejemplo, que de primero no responde a órdenes, no está consciente y tiene estas mioclonías severas, es imposible o no se le debería de dar de comer por la boca, ¿Verdad? Entonces, lamentablemente, pues hay casos que tampoco podemos hacer nada y estos pacientes se tienen que alimentar por sonda, eh, por una gastrostomía. Eh, también, digamos, algo que nos ayuda a evaluar qué tan mal puede estar la función deglutiva de un paciente es cuando uno mete el endoscopio y ve las secreciones basales. Normalmente, si ustedes se acuerdan de los primeros videos, pues se ven las mucosas húmedas, pero no vemos acumulación de saliva, ¿verdad? Entonces… Eh, aquí hay un par de ejemplos de pacientes que sin haberles hecho una evaluación de la dilución, nosotros ya sabemos que va a tener problemas para deglutir, porque vemos que en las valéculas y en los senos periformes hay, hay saliva. Acá, este lado lo vemos bastante bien, entonces incluso podemos deducir que su problema de dilución está más localizado del lado izquierdo, ¿verdad? Y en el otro caso… Este paciente, pues tiene todavía más problemas, ¿verdad? Vean toda la saliva que tiene ahí acumulada. Nosotros producimos 2, 3, 4 litros de saliva al día y si no podemos manejar esas secreciones, pues se nos van a estar metiendo hacia la vía aérea y ser causa de una aspiración y potencialmente de una neumonía aspirativa, ¿verdad? Sí, sí. A ver, sí. Muy bien. Ahora, si me puede hacer el favor de sacar la lengua lo más afuera que pueda. La lengua lo más afuera que se pueda. Muy bien. Vamos a seguir. ¿Y qué método utilizamos para evaluar? Pues es un método que se llama de volumen viscosidad, en donde nosotros pues, preparamos líquido, una cosa que parece néctar y otra cosa que parece como pudín, y se lo damos a tragar al paciente con colorante y vamos viendo en la cámara, ¿verdad? Entonces, un ejemplo de una fibroendoscopía en alguien normal, y se llama de volumen viscosidad, porque lo vamos haciendo por volúmenes, 5 ml, 10, 15, 20, y si lo va haciendo bien, pues vamos progresando, ¿verdad? Entonces, el ejemplo de este paciente, por ejemplo, ¿verdad? Esa es un, una deglución de normal, y si me, les pido que me describan qué ven, pues casi que me pueden decir que no ven nada, porque es tan rápido y tan eficiente, que cuando algo baja bien, uno casi no tiene ni tiempo de verlo. O sea, la deglución dura menos de un segundo. Entonces, si pasa y nosotros no vemos nada, básicamente, pues entonces esa es una deglución normal, no quedan acumulos de, de alimento en ningún lugar, ¿verdad? Esto es una deglución de sólidos, la deglución de sólidos es un poquito más lenta, pero igualmente pasa, y no vemos nada, ¿verdad? Eh, vamos a ver. Bueno, esto solo es la preparación. Ya le puse al doctor Ramírez ahí. Pero... Eh, no sé si hay... Posibilidad de poner uno de esos videos. No sé si hay uno. ¿Sí? El, si podemos poner el S y lo corremos al minuto 4, por favor. Este es de un profesor en Italia. Pero miren la diferencia. Solo aquí ya vean todo el resto de alimentos que se están quedando acumulados, ¿verdad? Y no solo eso, sino que miren cuánto se está metiendo debajo de las cuerdas vocales. Y eso el paciente lo está tragando, le está llegando al pulmón y esto se llama una escala de penetración-aspiración grado 8, que es una aspiración silente. El paciente come, traga y ni siquiera tiene un reflejo de tos que lo ayude a expulsar lo que le está llegando al pulmón, o sea, no se entera. ¿verdad? Este es el grado más severo de, de, de disfagia, ¿verdad? está aspirando la comida entra por debajo de las cuerdas vocales, va hacia el pulmón y el paciente ni siquiera tiene un reflejo de tos. Normalmente nosotros tosemos y nos estamos ahogando a, hasta ponernos azules tratando de expulsar todo. Uh -huh. Ya, yeah, Muchas gracias. Y si podemos poner el, el, el otro, porfa, el de Paz 4. Todavía no. Todavía me queda. Y esta es un, una escala de penetración-aspiración grado 4 que no es tan severa, pero normalmente los líquidos nunca deberían de entrar a la laringe. Entonces, es, a veces, eso es una cuestión de práctica, de verlo mucho, ¿verdad? Pero si ustedes ven ahí, lo podemos repetir, el líquido azul entra a la laringe, el paciente tose y lo saca. Entonces, eso quiere decir que ya está entrando a la vía aérea, pero el paciente todavía es capaz de expulsarlo hacia afuera, pero ya eso es una dilución anormal. El, el, digamos, el propósito de, de hacer esta evaluación y este diagnóstico es justamente evitar, ¿verdad?, complicaciones de la disfagia. ¿Qué complicaciones hay de la disfagia? Pérdida de peso, deshidratación y en los casos más graves, pues neumonías por aspiración, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda.